Ay, bueno, comenzamos donde lo dejamos anteriormente en Minecraft, en Lucky Wars Dije que iba a traer mucho, mucho Minecraft, pero al final no traje nada. Traje un unboxing y no sé qué más. Pero bueno. Eh, estoy grabando en la 1.16. ¿Por qué qué? ¿Por qué, ¿Por qué Porque está ahí, estoy usando este texture pack Un texture pack que yo hice Yo, bueno, no del todo lo hice yo Simplemente cogí algunas texturas Y las conté en un solo paquete de recursos Luego le hago una review al texture pack Pero ya a 720p Obviamente no va a ser en mi PC porque Mira, mira esta patata de 480 <tose> ¡Mierda! se fueron ¿Qué se? ¿Qué? Vamos a ver qué hay acá. Mmm, arco hunter. Ya se manda las personas ya. Pues? No, no, no. Ah, qué pesadito. Uf, uh, las pasada me mataste. Así que voy por ti. Uh. Estuve ahí hueveando 5 segundos Me quedé callado No dije nada Y ya están otra vez Estos esqueletos Vale Tú Vale ah, Chao entendible, entendible, El vato de ahí está muerto O no está muerto La verdad no le di el chat para, para saberlo Tú Casi te mueres ¿Por qué no te moriste? A ver, voy a coger esto Necesito comida Y no estoy comiendo Vale Vale, Ah, otra vez tomando el tema del texture pack Pues es uno que hice específico Para que me suban los FPS Y la verdad sí me sirve Grabando quizás no, no se note tanto. Esta vez estoy grabando una... Mejor calidad. ¿Por qué? De todos lados me empiezan a pegar. El vato de acá se murió. Sí, porque le hice un hueco en el piso. La verdad grabando no se nota mucho. O sea, si grabo, pues el no contenido anterior. Y si ustedes son suscritos al canal, pues saben que, que yo me compré un SSD, le hice un unboxing ahí. Maluco pero con unboxing. Y pues sí mejoró un poquito el rendimiento porque la verdad cargan las texturas más rápido. Hablando de forma más técnica, las texturas cargan más rápido, es más fácil acceder a ellas y todo, bueno, sí. El texture pack, ¿cómo es? ¿Qué resolución tiene? ¿Sirve para PvP? Vale. Los ítems son de 32x32. Pero pues ustedes dirán... Ah, pero es que el 32x32 quita FPS. Sí quita FPS. Pero solo cuando es en los bloques. En, normalmente en los ítems casi no pues... No se de gran tamaño. Sin... Ni siquiera las espadas te este, quitan FPS. La verdad. Ahí sí ya no es que lleguen al punto de... Simple... Ah, pero es que yo hice un... Un tótem de... de 256 píxeles y me dio la, Ah, pues... No lo hagas del tamaño de una pantalla 43 Te va a salir mal. Vale, es este. Este de acá. Así que ahí me está tocando los huevos. Vale. No, no, no voy a seguir lanzándole flechas porque eso es un desperdicio ahí. Feo, feo. Ah, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque si voy para allá me... me re ah, estoy en mi base, Hugo. Estoy en mi base Ubu Típico Típico troll O típico que se quedó atrapado en la trampa obsidiana La verdad no lo veo Debe estar para el lado de allá Porque es que acá ni siquiera se ve um, Vamos por acá Mira Debe estar ahí, míralo ahí ¿Qué es ese? ¿Cómo le decimos? ¿Camper? ¿O le decimos ¿Troll? Porque cuando alguien te dice estoy en mi base o es un puente y así encerrado, típico troll de que entras y te revienta o te hace un hueco. Vale, troll no es. Es, por decirlo así, un campo. Pero se le va a destruir pronto. No tengo con qué ir para allá. Vamos a abrirlo. Este es el mejor zombie que te puede ocurrir Vale Pero no, no el mejor si estás como desequipado Si lo logras matar Bien por ti, porque te da dos manzanas de noche Aunque no te dan los tropecitos corazones No Las manzanas se caen Vale Vale Paciencia Paciencia eh, ¿Cómo llego hasta él? Vale, si yo me vuelvo invisible Vale, ahí viene Si es la primera vez jugando pues yo la primera vez que jugué Skywars Si sí me escondí Y si cambiaba así, así como lo está haciendo él El problema no, no me tome <ríe> Pinche perro. Ah, vale, perrito. Perrito. Perrito. Bueno, buen perro. Buen perro. Vamos a otra. Ay, esta comenzó de un... <ríe> Yo ya estaba relajado. Y me di cuenta que al caer, como que entré demasiado pronto y me reventé las piernas. Así que por eso tengo media vida. A ver, vamos a replantear qué hacer, ¿Qué hacer? La chalacha, la chalacha, la chalacha. Mira, tengo ya algo que me va a curar No, no, no, no, no, no Me como una manzana Ya, listo, ya, voy Ya no tengo que esperar a curarme Cuando ya tengo la manzana No, no, no, no, no, no gracias, No, no, no Chao, chao Ah, pero que tiene la noche Me importa No me acerco ahí Por nada del mundo Porque esos lepismas Te puedan dar tropecientos, mil golpes Te van a quitar solo medio corazón Pero al final te terminan tirando Mira Así Así ¿Quién estaba detrás de mí? Maldición ¿Quién estaba detrás de mí? No lo sé Estoy dándome cuenta que el internet Me está explotando No me tira, no me está explotando pero, de todos modos... Uf, sí, sí me está explotando. Sí, mira, ya me bajó la conexión. Ya se me cae el internet. Pues termina la grabación, gente. Sí, estaba reconsiderándolo. Y un reto que diga hasta que no se te caiga el internet. No se acaba tu grabación. Nivel pobreza. Y aparezco yo <ríe> con internet este que se me cae. Está pico pero bueno. No, pero también salen siempre monstruos, ¿no? Te da la puerta porque ahí se bloquea. No, no, el internet, el internet, el internet. No, muérete, muérete, muérete, muérete. Mira, mira, mira, mira. Maldito internet, maldito internet, ¿dónde está? Otra vez. Y, y me tienen que salir monstruos cuando no tengo el internet palasco. En serio. En serio. No me lo creo, universo gráfico, por favor Bien, lo bueno es que este no es un server lagueado O sea, ahí tienes la IP al ladito Donde dice Lucky Wars, acá donde está la espada O la, en el hacha eh, Puedes entrar, si digamos no lo conoces Es un server que no tiene lag O para Latinoamérica no tiene lag No sé en otros países si tendrá lag pero no, no tiene lag y pues es un buen server, tiene bastantes cositas. Es muy completo y es no premium. Obviamente yo no tengo el Minecraft comprado. No lo tengo comprado. Eh, estaba pensando en comprar estas cuentas de un dólar, pero las cuentas de un dólar nadie me garantiza que me estén sirviendo. Porque yo estaba buscando una full access gratis. Oh, semi-full access gratis. Mira, mira, ese zombie a dos FPS. Mira. Mira, mira, se me petó. ¿Vale? Gente, la grabación se termina. ¿Por qué? Porque se cayó el internet. Así que nos veremos en un próximo vídeo Adiós.